Bona tarda. Bona tarda a tothom. Agradezco molt la vuestra presencia en esta tarde de primavera, esperant que esta trobada sea profitosa para todas aquellas personas que asistimos a ella y también para aquellas que nos envolten en nuestro día a día. Agradezco especialmente a qui organiza esta formación y posibilita esta conexión para que es durar a terme creiem que como la majoria de vosaltres que aquestes trobades en format presencial o en transmissió per la seva proximitat, no, entre nosaltres, mitjarem de suplir-la esta eh, aquesta presencialitat trobant les virtuts de la virtualitat a la que estem obligats. I eh, aquí estem doncs disposats a, si us sembla, a passar una bona estona i que aquesta sigui de utilitat Buenas tardes, yo soy Can Vladimir, aquí acompaña San Juanjo. Somos del Teatro del Buit y como profesionales, trabajé en el Malmón de la Educación, utilicemos el Teatro y el Seguro en Watcher para trabajar temas relacionados a la relación, a ¿no? nuestros hijos, a la familia, a la escuela. Intenté interpretar diferentes situaciones, reflejar conflictos y activar soluciones no? amb la mirada una miqueta cómplice de vosotros. ¿vale? pero tant hacemos un trabajo también participativo. Pero no patíos. No os no faremos surtir a escenario al A l'escenari comentaros antes eh, Comentar-vos, abans de res, no, una miqueta quina será la estructura que tendrá eh, aquest taller. Sabeu que... Té de dues sessions, ¿no? la la sessió davui constarà de dues parts, una primera part teatralitzada que, que ens connecti con ¿no? el tema, a ser possible des del humor y que permeti la de del museu i del, del pensamiento. ¿no? Posteriormente, Posteriorment, una vegada hi hem acabat aquí esta part introductoria, no, intentaré una mica generar alguna dinàmica, no, perquè ensayúdia de una forma um, soluciones o ideas, ¿no? O reflexión de manera que pudiéramos de alguna forma también aplicar. todo te yo que que hacer surtía ¿no? Eh, es, es la segunda parte, una mica mes de reflexión, de compartir, ¿vale? Y aquí esta es la, la primera sesión, como comentaba el Juanjo. a uy pudse ubirem ¿no? temáticas, urirém cuestiones que nos preocupan y a la segunda sesión, ¿no? que será el propio de Mars, también a las Inquimicha, intentaré en una miqueta a nadar tan can, ¿no? o a nadar dunan, ¿no? pautas a ciertas preocupaciones que hay pudiera surtir a ¿no? pero tan eh, la sesión de quedará quedará no pero puye... Acabada donar-li toda la forma a la segunda sesión, ¿no? De tan camello. Eh, pues, eh, si os sembla, eh, cómo Nosotras Nosaltres som fills, som germans, som pares. Son educadores, son aparanems. Los altras sumien, que un día serem grandes y que tornaremos a ser petitos. Los altras Yo sumí, no recuerdo los hombres, y otras vagadas me dormo Deia el al poeta que entre el dormir y el soñar está lo que más importa despertar Despertem-nos, doncs como ho hace la primavera. Yo me em llevo a las 6 del matín. A mí em costa me costa ja llevarme. Ya lo sé, ya ja sé. <laughs> me em pregunto ¿por qué tan hora? Bueno, las preguntas son importantes. Quien se pregunta, no troba. respuesta. Creo que la única verdad es la seva. Fem buenas preguntas, doncs Y consultem la veu dels los que saben, La veu de los expertos. Sí. De los técnicos. De los especialistas. Nosotros, poco sabemos, no somos expertos. Ni tan solo especialistas en res. No. No. Nosotros, ¿qué os Nosaltres Nosotros no somos otra cosa, sino que... Nosotros somos... payasos. ¡Sí! Pero, pero payasos, no payasos, payasos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, payasos no, no, no, no, no, no, no, no, no, De payasos. Y arreu i arreo y el dioc. Y era suma aquí. Eh, Féndonos presentes. Eh, Ambocaciones de la Convocados, invocados, y eh, por las máximas autoridades de aquel país. per posar fi a tot principi. Nosaltres som de todo principio. Los otros son de paz, principis y mal finals. Y vamos hasta el final. Y allá vamos. Eso es. Eh, Comencemos por el principio y el precipicio de las cosas. a los absents i els presents. y los presentes. ¿Esteu todas y todos presentes? ¿Sí? Bien. Entonces, si así es, allá va la primera pregunta del nuestro despertar primaveral de hoy. Eh dónde dimarzo la tarde. La pregunta es ¿Cómo se educa positivamente? ¿O preguntas o afirmas? ¿O pregunto y o afirmo positivamente? Posi tema men es un joc de parábolas. La educación es un juego de parábolas de emocions, de sentiments, de muy mens. ¿Cuántas cosas? y pero comencemos sí, sigui, surtiendo del niu en una nueva primavera. Prenem el impulso del instinto animal, la imaginación desbordada del infante y la creatividad de la follia. ¡Oh! La, follia. la casa nueva para los fundamentos y la bella para la taulada. Hubo portes y finestres. Pintada en la casa, de culoso. tons. Yo no pinto res en aquí. Pues mira, no sé, ¿qué pintan ellos? Ellos. Bueno, ellos, ellos, mira, vaya, vaya, píntate. En verdad. de una familia. Sí, sí. Mm, familias empoderadas. Tío. Oh, familias empoderadas o empeoradas. Oh, sí, sí. Mira, aquí veis muchas familias nombroses Tendrán ayuda. Possiblemente. Y se ven familias transparentes. Que todo por la pantalla traspasa. Oh. Se ven familias transjúcidas. Pasa al que pasa, si sí, pasa. O, oh. Oh, mira, depende cómo las mires, la mayoría de ellas ven familias opacas. No sabes más lo que pasa. Oh. ¿Sabes qué tú? Pintem, pintem, pintemos pintem, pintem, pintem, Famílies pintem, pintem, pintem, pintem, pintem, cases a la pintem, de los a pintem, las casas y las escuelas. pintem, pintem, pintem, pintem, pintem, pintem, pintem, pintem, pintem, y pintemos pintem, pintem, Home, oh, no sé, el blau es muy técnico y el lila es muy ideológico, ¿no creo no sé, oh, potser, groc o vermell. El groc es arriscado y el vermell es más apasionado. Edu educación marrón o ya verde o rosa, blanca o crua. Mira, educación al ni poca fecha ni muy pasada. Ya lo tenemos. Ahora ahora falta que arribe Que ¡Oh! ¡Oh! Ya ya Es perfecto, es es y, y después despresur tirá fuera, ¿no? Y consigui fuera se sentirá dins Esperemos, esperemos sí. pues, si sí, pos si activa mensio, cuid, cuid, lo, -lo. Eh, vale, pues, eh, en, en lo yo <risa> sabu, sabu, sabu, sabu, que... salgo Un salgo de gran, de gran será un gran salgo salgo salgo un salgo salgo salgo un gran, gran, gran, gran, es petit, es petit, no te lo ves. Bueno, será un gran petit, no. Tan adonas que finsara eran fins, da. Y ahora son paras, da. ¿De sí. o de pares? Mira, coma paras, coma paras tenemos que marcar los objetivos. Una metodología. Que sea perfecto Una pedagogía. Un sistema, un plan estructural de las cosas que son importantes para educar. Ya Sí. Madre, muy bien, muy bien. Pero no se rival a influir, <tú> bien yo paso yo paso sí, vale. no, un yo y si tú fas de para, no, no, de para no que se no, no, de para, no, no porque el para, de, de, de, de para, siempre está para, para, para, para, para, el para, para, madre siempre está cansada, no sé. Y si y si y No, no, fue desmola presión. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, organización. No no hay ninguna organización. Aquí aquí aquí aquí, aquí, aquí, aquí si mana. ¿Qué qué ordena? ¿Qué ordena no, todo no, esto? No, sí, sí, sí, no. Tú, ¿según qué no. Tú tampoco. Oh, don si nosotros no nos manemos a nosotros mismos, ¿qu ¿Qui mana? ¿Qué, ¿quién nos manda? quién nos manda? ordenémonos. Eh, que alguien ponga límites, por favor. Anima, eh. eh. anima, eh. ¿Qué es el mes importante? ¿Os que esta pregunta alguna vagada vale. Es una pregunta muy importante. ¿Qué es el, el, el, el mes importante? El mes importante de todo. El mes importante... No sé, ¿eh? A ver... muy mi... El mes importante es que... Es que la criatura... haga Agafi, agafi confianza, oh. oh. oh. Que... Que senti la seguridad. ¡També! Sí que siempre sí. la seguridad. Sí. Al sí. mes importante es que aprendí a resolda a, a, a conflictos. Mira el el luz el luz está, está aquí atendiendo. El sí. más importante es que exploran nuevos territorios. Ah. Mira. Y y que y que y que al mes importante es que sabes impulsar límites a las cosas. el, el más importante es que es que ¿Anoche han hecho us deures? No, el mes importante es que sabía cumplir las normas. Sí. El no, mes importante important... es que pude expresar, es que pude expresar no. las seves necessitats. El, el mes importante es eh, apretar. El mes importante es que pude. Pugui... Ay, pues, es que pugui, es que Bulgí, es atención, Bulgí, es Necesitamos lo más importante. Eh, eh, el más importante es que volví, Bulá. Oh. Mira, pues nosotros lo haremos lo que puedas, ¿vale? Ah, ah. Después, a la sociedad a la o cuando vas a la escuela pues, pues allá ya ja pues, ¿no? se a encargar de lo que y fa falta, allá se encargan de todo lo que li falta. y y qué harán a las que le falta, pues se harán falta, la sociedad cosas falta, eh? ¿no? Pero que no me a en lo que falta. Sí, has pensado en las cosas que falta. Miren, sí. si falta cerro. Si falta calcio, si falta litio, si falta magnesio, si falta la fase o, o la dióxido o la falsa, el magnesio también el mira no el magnesio es superimportante el magnesio es superimportante para la falsa o sea, de Aún. a la vida I, y qué es la vida la vida la vida es una descubierta. La vida es una aventura. La vida es un oh La vida es un carreró muy grande. La vida es un día. La vida es un dunar. La vida es un rebra La vida es una puerta de entrada. La vida es una puerta de la La vida es un jardín. La vida es un descampado. La vida es... Es niña. No, la vida... La vida es... La vida es una evidencia una ocurrencia la vida es es vigilia y es sueño oh la vida la vida es un sueño es sueño y los sueños sueños son estimadas familias el nostrum tiene dos polos y les oyes Dos lances. Nagar na -ne una, imposibilita la otra. Si em nego, no me Si neguem la historia, caiem en el Pilota boya. <ríe> <tis> Y está que a la gallina veía, fa un caldo. ¿eh? si tapa no, que no. No, no, no, no. No, no, no. No, de no. No, ¿De qué Educar positivamente. Ah, eso, educar positivamente no, no te dormis e, educar positivamente ¿y cómo se educa? ¿cómo no, se educa ah. positivamente? ¿cómo se acompaña? ¿cómo se cuida tal y como está todo? si el mundo gira y es gira cada vez más de prisa ¿no te duro una de las que estamos todos así como una mica los cuerdos de antes son los locos de ahora ya no es perfecto ni tan siquiera nosotros la perfección se perdió en el origen, cuando éramos un solo huevo. Y mira cómo nos Mara. ahora. Separados. pantallas de caminos invisibles. En ruscos, sin reina ni mel. buscan el alimento en el no res del gran teatro de la vida. Mira todos, mira todos, mira todos. Mira, tons. mira, tons. mira tons. están, están unos a otros. <ríe> sembrando, un circo, un circo, un circo familiar. Reyes del circo contemporáneo y tradicional. Al circo de los robots, de los pulgas, al circo de las mariposas al circundar es el... difícil tu debías el circundar circun. oh, sí, circun. sí, el circundar el circundar el circundar sin circundar sin ver a su a su alrededor sin ver lo que está más allá de sus pantallas vinbigudas vincomen oh y oh. eh. terry ni ¡Tropo pronto pro su maya hacen la milicun vinbigudas y vinbiguts ahorita mismo el gusto de presentar vos! biguts de terras exóticas las más extraordinarias famil familias, vecin la Laura, la lauda, la judith, la virginia, la vaida, la eva, la, la carmen, asombrosos, la asombrosos sí, Ves de una familia nega, sí, familias muy vistas, sí, de un positivismo increíble, procuran el posibilitarismo desde la la propia mirada, pónganse las gafas de cerca y observen Increíble, oma bala. La boda escapista. ¿O Mira, hay alguien que se puede. A los infantes dumanos, mm. malas perfectas que buscan la pares Paras perfectos, Dunan. Cops de fe, Infantes perfectas, provocandas perfectas, pasen, pasen y vean, no se pierdan. Hoy un para perfecta, un extraño aspecto. Y una para perfecta que no sabe con tal intelecto. Una avia, plus cuan perfecta, que patéis, o desafecta. Oh. Y una que no conecta. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. No sabe. No contesta. <laughs> Nosotros, que son perfectamente imperfectas sí, sí. o imperfectamente perfectas ¿no? Miran al vuestros ulls y sobre todo al dels del infants, sin fines. Estuvén sorprendentemente perfecto y al al millor que saben y pueden de forma imperfecta para que perquè para que aprendan para que al seu camí de la mejor manera posible, oh. para comprender lo que son y comprender el mundo. Oh. Oh. Oh. Todos tenemos un tesoro. Oh. Uh. Uh, un un, un abrigo un que es el su batec. Un nino, para que conversa con su inocencia. Unas sabates, para que el su espacio. Un mapa para perderse y después encontrarse. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Una, un martell, para que sàpiga construir la cima tabulada. Y una piedra para que aprenda la solidaridad de las casas. Una, una, una, una lupa, para que sàpiga dónde está Urien orie, don ven a las race max para orientarse vale sí. porque porque es perdí una lupa no? o un un un un una lupa oh, sí. para que mire de a yo que sepa que está allí mira un poema oh. porque trovi el amor y la, la belleza vale uno, uno, uno, aprendí a abrí y atancá. Ah, abrí y a, y a, ah, a O oh, oh, oh. ah, mira, una cosa más, muy importante, muy importante, muy importante es eso. Sí, sí, sí, sí, lo que vas a ir preparar. Sí, sí. Todo, el que pugi passar, no Mira, el el masaje del del del, del, del avi para recuperar el olor, el olor de la memoria histórica. Ah. Eso y uh, sí. ja. una amiga de alegría también. Eh? Y y Yum, Monte Monte Monte sí. Ah. Que, que... no se su un nas de payaso, para per fer riure i fer lliure. Oh, oh, fins aquí aquest petit divertiment. Tots nosaltres hem adquirit coneixement gràcies a lloc que ens van donar i ens van deixar y nosotros ven pendra Y de d'allò que ven prendre vamos a pendra Algunas también se fem con nuestra que aprendemos. Van prendre de nuestras aves, de nuestras àvies, de nuestras paras, de nuestras hermanas, de compañías de profesorate. Dos ven pedra la forma de, de caminar, otras la de hablar. También la de callar. Copiaban la mirada de las otras y la sea forma de ser, la sea forma de estar. son infants diem sí, a tot allò que la vida nos dona y prenem Educar positivamente es educar en el sí. Sí. ¿A qué diem sí? ¿A qué digo las familias sí? Son a qué de muchas negaciones, sabemos de muchas restricciones y de muchas prohibiciones. El no ens protege. El no ens pot arribar a prudencia, prudents El no cuida, pero si no obrim puertas y finestras al sí, el no ens lo pega. En una representación en clown, que es un lenguaje proper a l'infant Creativo, juganer, mágico, impulsivo, absurd, simbólico, emocional. La educación es és, és és un acompañamiento eh, para intentar mirar, atender y positivizar el lenguaje de la infancia, al seu impuls, la seva imaginació, les seves necessitats de descobrir i de copiar. Entendre ¿no? Y comunicarnos desde punto es fundamental para las tres danes grandes, fer hacer des desde la raó y desde la reflexión. Aleshores, ¿a qué diem sí? ¿A qué diem sí? Os preguntemos y os preguntemos qué es educar positivamente, porque nosotros podemos acostarnos al cómo educar positivamente. Pero la pregunta primera sería, ¿qué es para vosotros? Educar positivamente se hace un silencio. Están, están pensando, lo que, lo, lo, lo que para ellos, para ella, es educar positivamente. Sí, se, se ve que son. Son personas, son madres y padres, sí, que le dan vueltas todo. a la cabeza. Una con... gran mayoría de madres. So, constantemente, ¿no? Sí, constantemente se están preguntando a sí mismas si, lo, si, si la educación que están transmitiendo desde una perspectiva es positiva. Es, oh, sí, sí. O, aunque muchas veces está basada en el negacionismo. Y sabemos, ¿no? Que muchas veces sí. se basa en el negacionismo, pero está bien preguntarse. A ver, ¿qué es la educación positiva? Juanjo. Sí. Les, da, les, dan, Juan, les damos Juanjo, ¿Sí? Juanjo, Juanjo, Juanjo. ¿Sí? hemos acabado la primera parte. Sí, sí. Démo, démosle. Ahora, démosle. vamos a la segunda parte. Venga. ¿Están preparados y preparadas. Sí, sí. sí. Venga, es nuestro momento. <risa> ¿Qué es para vosotras la educación positiva? Es una pregunta, la verdad, muy general. ¿no? Tampoco queremos empezar eh, con temas muy personales, ¿no? Pero para ti, ¿no? Como mamá o como papá, educar positivamente, ¿qué es? ¿Qué, qué, qué representa? ¿Con qué lo asocias? Eh, quizás es una frase hecha, ¿no? Yo creo que ahora Ruth y Nina podemos abrir micros. Os dar la posibilidad que pueda. Vale, perfecta. Pues si Wenfed ve. Tothom os podeu obrir el micro. Perdoneu, porque us lo he el vostre, Vladimir el La Juanjo, us laureu de tu a para activar. En principio, todos tenéis acceso a activar el vostro micro. us pudeu podéis desmutejar cuando intervenir. ¿Qué ha pensado? Que mm -hmm. vendría una vez a escuchar y ya está. Aviam, nos dice la pila Gil, para todos. Educar para que hagan o no hagan las cosas por algo... Ay, aviam, esto en el chat. Esto está en el chat. Vamos a ver, chat. Vamos chateando. ¿verdad? Venga, abrimos. Vale. A... Bien, Elizabeth, para todos. Educar positivamente sería no reñir, enseñar a razonar para que comprendan lo que está bien y lo que no. Bien. Enseñar a razonar. Fantástico. ¿Cómo, cómo enseñamos a razonar, eh? Elizabeth? Ah, enseñar a razonar. ¿Qué, ¿Qué edad tienen nuestros hijos? ¿Han entrado ya en la edad de la razón? Bueno, la pregunta sería si hemos entrado nosotros, como adultos, en la edad de la razón. Si estamos plenamente capacitadas y capacitados para enseñarles a razonar. Oye, yo a veces... ¿cómo? sí. El problema, sí, es que puede ocurrir, que a veces ocurre, que los padres tienen sus razones ah. y los hijos las suyas. Y eso nos plantea también si las razones de mis hijos o la razón de mi hijo, de mi hija, es una razón razonable, ¿sí? y mi razón como madre también lo es, son dos razones. Razonables. Y cómo hacemos para que esas dos razones razonables entren en una especie de comunicación, con una especie de conversación. Sí. ¿no? En catalaya un verb que es anraona, que es entrar en Raó. En Raonan, sí. Eh, la Raó es. Es aquella facultad que, que todos y todas tenemos al que sí que es cierto que fins de certa edad es difícil enseñar a raonar, porque no tenim el nostre cervell amb totes les connexions necessàries com per poder activar depen quins de raonaments. tant serà indispensable com a mínim fins als 7 vuit anys. Ante molt Molbeca, que las raons están más ligadas a la seva emoció, al seus afectas, al seus sentiments que no pas al seus pensaments. Eso es importante. Educar desde el respeto al niño. Virginia, Virginia, educar desde el respeto al niño. Claro. Uf. ¿Dónde está Virginia? Virginia. Uy, ahí, Virginia, está. ahí está. Está con el micro cerrado. Bien. Virginia, respeto. Respect. Eh, ¿Qué es el respeto? El respeto es un, es un gran valor. ¿no? Estaría bien eh, educar entonces en valores. Educar positivamente, seguramente, te relaciona la educación en valores. Y el respeto es un valor que asparla mol, sanumena mol, surca dos par tres, pero ¿qué es el respeto? El respeto. ¿Qué es el respeto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿eh? en, en el día a día, ¿sí? con las acciones cotidianas, yo estoy respetando a mi hijo? O, o ¿cómo estoy respetando también mis propios necesidades respetar al hijo podría ser aceptar que tu hijo es una persona diferente a ti que tiene sus propios deseos sus propias necesidades sus propio sueños su propia naturaleza Sea como sea, el respeto, como cualquier otro valor, nuestros hijos lo van a aprender a partir del de ejemplo que encuentren Yo puedo hacer una tesis doctoral en mi casa acerca del respeto que nadie la va a entender. Es del todo necesario educar en valores y en este caso en el respeto a partir del respeto que los mayores... Mostramos y hacemos valer. Entonces, ahí nuestros hijos, nuestras hijas, simplemente van a copiar. Van a copiar. Entonces, seamos buenos referentes, seamos respetuosas con nosotras mismas, lo primero, respetarse a una misma. Seamos respetuosos con los que tenemos a nuestro alrededor y nuestros hijos aprenderán respeto, sí o sí. <coughs> Mira, no, no razona, porque tiene 15 meses. Ah, entonces con 15 ¿No? meses ni si nosotros razonamos los adultos cuando tenemos no. hijos con 15 meses. Las razones algo que, Oye, <risa> que se perdió. Con 15 meses no razonas, pero tienes tus razones. Mm. Quizás hay algo que no te gusta, que te desagrada, o quizás hay algo que te gusta mucho, ¿no? Mm. Te gusta mucho moverte. Te gusta mucho el contacto, te gusta mucho tocar, romper, tirar cosas contra la pared. Es te fácil. gusta experimentar. ¿No? Claro, no es una razón del intelecto, es una razón del cuerpo. Es una razón de, de, de la necesidad que uno puede tener ¿no? en ese momento. Eh, Escuchar, razón. escuchar ¿no? todo tipo de, de lenguajes, que nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? todo tipo de expresiones, ¿no? sean violentas, sean comprensibles o incomprensibles para nosotras, nos, nos va a ayudar a, a comprender cuáles son sus razones. Eh, Diana nos dice también educar con cariño, educar positivamente sería educar con cariño, desde el respeto, volvemos al respeto, y desde la comprensión. Eso es. La comprensión pide, pide mucha escucha. Comprender no es nada fácil. No es nada fácil comprender. Porque para comprender necesitamos tener el máximo de los elementos de juicio a nuestro alrededor para poder en un momento dado comprender. Ay, se escucha ahí el niño de 15 meses, qué alegría. La nueva primavera. Mira, ahí manifestándose. Eso es. Dale micro al niño, eh, que, que, que se manifieste. Eh, María, guiar y acompañar al niño para que tenga confianza en sí mismo, para poder alcanzar sus metas, con sus metas. Me refiero a su felicidad. Qué importante, eh, que que, que nuestros hijos puedan experimentar ¿no? la felicidad, la alegría, la, la sensación de sentirse bien ¿no? en sus propios cuerpos, sentirse bien en, en su propio, ¿no? su propia forma de ser. ¿no? ¿No? Que se gusten, que puedan aprender a gustarse, ¿no? que puedan aprender a aceptarse como son. ¿no? Algo que nosotros evidentemente no hemos logrado, pero sí tenemos la esperanza de que nuestros hijos aprendan a aceptarse tal como son que aprendan a tener la confianza en ellos mismos, la confianza que a veces nosotros no podemos tener vivimos en un mundo muy muy complicado antes era todo más fácil ahora es difícil no sé si estáis de acuerdo en, en, en estar esto, esto que no os vaya a sonar a mindfulness, que no os vaya a sonar a consejos de crecimiento personal, etcétera, sino hoy en día es muy difícil, es muy complicado estar sin ruido en la cabeza. Poder estar con tu hijo y compartir ese momento, ¿no? sin tener que estar pendiente de muchos estímulos que probablemente también son importantes pero que muchas veces lo que hacen es crear un, una dificultad a la hora de relacionarte, a la hora de compartir el momento. Lo, lo que quieren nuestros hijos son cosas bien sencillas. Poder disfrutar del momento con sus padres. Y disfrutar del juego, disfrutar de, del movimiento, del, del, de lo que viven. ¿no? Los niños son... Vividores del momento. Eh, es importante, ¿no?, cuando dice guiar, ¿no? Guiar y acompañar. Ahí a veces eh, entramos en disyuntiva. Acompañamos o guiamos. O las dos cosas. Eh, orientamos, guiamos, acompañamos. A que tenga confianza, claro que sí, ¿no? Poder alcanzar las metas. Lo de las metas es importante, ¿no? porque las metas eh, están relacionadas con, con los objetivos. Entonces, educar positivamente tiene que ver con eh, facilitar el proceso que nos lleva a la consecución de metas, de objetivos. ¿Cómo facilitamos ese proceso? ¿Cómo, cómo hacemos para que eh, aquellas metas, aquellos objetivos que nuestros hijos se marcan puedan ser alcanzados? Ahí es importante entonces ajustar, adecuar muy bien esos objetivos, esas metas, a las, al momento de vida, al momento vital en el cual se está desarrollando nuestro, nuestro hijo. Y enseñarles, enseñarles en ese proceso que va a haber valores tales como el esfuerzo, tales como la disciplina, tales como el orden que, junto con otros, les va a llevar a conseguir el objetivo marcado. Y ahí, al conseguir el objetivo, nos sentimos felices. Mira, Naira. Naira, Naira. ¿Está por ahí? Sí. Por ahí está Naira. Naira a todos. Naira. Hola, Naira. Bueno, Naira, no... Dice aquí algo muy importante, sin miedo, ¿no? Con alegría y con respeto, ¿no? Son, son, son tres ingredientes, ¿no? Súper importantes, básicos, ¿no? Eh, la alegría y el respeto casi, ¿no? También vendrían a ser ingredientes de, de otro elemento importante también, de otro ingrediente que es el amor, ¿no? El, el amor incondicional, ¿no? Que tenemos por nuestros hijos, ¿no? Eh, respetar a tu hijo ¿no? en su forma de ser, en sus errores, en sus equivocaciones, en sus. ¿no? A veces los hijos, ahora quizás no tanto, tenéis hijos, ¿no? Tenéis hijos más o menos de primaria, ¿no? Las edades son entre 15 meses y 11, 12 años, más o menos, ¿sí? ¿O, o tenéis hijos más mayores? Bueno, quizás cuando tengan 12, 13 o 14 años, va a ser un tiempo también donde quizás los hijos van a andar un poco perdidos, buscándose. ¿no? Respetar también ese momento ¿no? delicado, ¿no? del buscarse. ¿no? Nosotros como padres lo que deseamos es que se encuentren ya, porque eso también nos va a quitar un peso de encima y vamos a pensar que entonces va a estar mejor, va a ser más feliz va a experimentar más equilibrio si se encuentra. Pero <coughs> a veces también eh, eh, el, el buscar, el encontrarse, es un proceso, ¿no? Interesante, ¿no? Eh, Y educar sin miedo. Educar sin miedo, eso también, ¿no? Miedo al que dirán, miedo al fracaso, ¿no? Miedo a ser como uno es, de cara a los demás. El miedo nos quita mucha libertad. ¿no? Vivimos en una época que está muchas veces dominada ¿no? por esta emoción, por el miedo. ¿no? Entonces, eh, nuestros hijos tienen alas y lo que a veces impide que puedan desplegar todas las alas es el miedo. ¿no? El, miedo a, el miedo a equivocarse, ¿No? el miedo a no estar a la altura, ¿no? el miedo a no eh, cumplir con las expectativas de lo que se espera de él ¿no? de ella, ¿no? eh, el miedo es algo con lo que vivimos nosotros también, ¿no? como padres y madres, ¿no? el, miedo, el miedo que todos nosotros tenemos como papás y mamás de quizás no estar haciéndolo tan bien como esperamos hacerlo, ¿no? O el miedo al futuro, cómo va a ser el futuro para nuestros hijos, ¿no? Eh, es, es todo un trabajo, ¿no? Poder eh, enfrentarse, ¿no? A las situaciones que no, nos producen miedo, que nos producen temor. Nosotros somos, de todas maneras, un referente para nuestro hijo, ¿no? Y nuestro hijo va... Aprendiendo también de lo que siente en sus padres, ¿no? Entonces, a, a un niño de 3, 4 años, muchas veces ya le podemos, podemos empezar a hablar con ellos o a decirle las cosas tal como son. ¿No? Hablar de la enfermedad, hablar de, de una separación, hablar de una pérdida, ¿no? Poder, poder ser lo más auténtico. Nuestros hijos agradecen la verdad. Y, y eso crea un vínculo muy potente cuando tiene delante un padre o una madre que no le esconde la realidad de las cosas, sino que se las muestra. Eso, eso crea un, un vínculo muy, muy fuerte, muy poderoso. El hijo entonces piensa, bien, yo puedo confiar en mi madre, o puedo confiar en mi padre. Evidentemente, no podemos explicar las cosas tal como son, ¿no? Tenemos que adaptarlo a la sensibilidad de nuestro hijo, a la edad, a la capacidad por aprender. Pero siempre podemos acercarnos desde, desde cómo son las cosas. A veces... Nos sorprendería, pero a veces nuestros hijos son más, incluso, fuertes que nosotros en ciertas situaciones. No sé si estáis de acuerdo. A veces tendemos a verlos como seres frágiles, ¿no? Que no podemos decirle esto, lo otro, porque se van a angustiar o lo van a pasar mal. ¿No? Si uno está triste, en un momento determinado, está bien, ¿no? ¿No? Poder decirle a tu hijo, estoy triste por esto, o no me siento bien por esto, ¿no? Evidentemente no puedes hacer una exhibición así, sin filtro, de que estás mal, o que te encuentras mal, o de hay algo que te molesta mucho, pero sí poder transmitir algo de todo esto. Eso es una manera también de poner a tu hijo, ¿no? Como un, como un otro, ¿no? Perfectamente capaz de entender... Y de comprender ¿no? ¿Cómo, cómo es el mundo también, o cómo es su madre, cómo es su padre, cómo son las cosas. ¿Cómo se reconduce el, el miedo a, a las cosas? Cuando hay miedo lo primero que hay que hacer es lo que decía Vladimir, reconocerlo. Hay que reconocer los miedos, ponerle nombre. Lo primero que hay que hacer es poner nombre, porque cuando ponemos nombre entonces la, la cosa aparece. Es importante identificar entonces. Una vez hemos identificado, vemos cuáles son los beneficios que obtenemos y cuáles son los maleficios que obtenemos sintiendo ese miedo. Y vemos ahí eh, cuál sería también la ventaja, el beneficio de prescindir de ese miedo, qué hay detrás de ese miedo. Puede ser que haya falta de experiencia, puede ser que haya falta de coraje, puede ser que haya falta de confianza, puede ser que haya falta de conocimiento. El miedo siempre va a ser una barrera que nos permite ir más allá de nosotros mismos. Entonces es importante sentir el miedo, es importante reconocerlo, identificarlo y entonces marcarse objetivos. ¿Cómo puedo avanzar? cómo puedo avanzar con este miedo, reconocerlo, y ahí ganando coraje, ganando coraje, y poniendo fuerza y entusiasmo en el propósito, en el objetivo, ¿Qué es, lo que, qué es lo que necesito, y cuando la necesidad es fuerte, cuando el propósito es noble, entonces el miedo, poco a poco vamos a ir diluyéndolo, es importante poner el foco en el beneficio, y en el propósito de nuestro objetivo Sin objetivos El miedo nos acorrala El miedo puede ser un gran aliado Para ir más allá De donde nos encontramos Y hacernos un poco amigos Y amigas de él Nos va a acompañar siempre Entonces hablarlo para hacerlo cada vez más pequeñito Y compartirlo Importante compartirlo Mira, Joana Yo creo que ha dicho lo más importante Joana, has escrito para todos. Eso. Eso es eso, la expresión, eh, la expresión pura del, de la naturaleza. Del, sí, del no miedo, del no miedo, del no miedo. Ah, de, ah, ah, del no miedo al que dirán. Sí, ahí no hay ningún tipo de miedo. Fijaros, cuando somos muy pequeñitos, muy pequeñitas, cómo eh, aprendemos muy, muy rápido porque hay una ausencia de miedo grande. Es en el momento en que el mundo adulto empieza a envolvernos que entonces empezamos a limitar nuestro aprendizaje por el miedo al juicio, por el miedo al fracaso, por los miedos que antes hemos nombrado. Entonces, seamos un poco también, cojamos un poco esta energía, este impulso, este coraje, esta vitalidad del niño, de la niña, sin miedo, que pone el foco en su necesidad, y va por ella. Porque es su necesidad. Y ahí se respeta también. Si no, no nos estamos respetando. Monse también dice, para mí es difícil encontrar el equilibrio entre poner límites y el respeto hacia el niño en su educación. ¿No? Una no sabe a veces si lo está haciendo correctamente. Ni lo sabrás. pero no, no te preocupes. <ríe> bueno. Seguimos improvisando. Sí. Hay que, hay que improvisar. Hay que improvisar. Entonces, el, el poner límites siempre es algo que va a desagradar al niño, porque el niño lo que quiere es disfrutar, ¿no? Un poco él se rige por el principio del placer, disfrutar, pasarlo bien, alargar lo más posible las situaciones, los momentos de, de, de felicidad, de juego. Y, y muchas veces tenemos que ir poniendo límites para organizar el día, ¿no? para organizar las cosas. ¿no? Entonces, li, el límite y el respeto hacia el niño en su educación, en el fondo también se pueden combinar, porque también se podría pensar, si tú vas poniéndole límites a tu hijo, para que tu hijo pueda ir creciendo de manera ordenada, ¿no? sin, sin que sea una manera, digamos, eh, encorsetada y sin obligarlo a hacer algo que no está de acuerdo con su naturaleza o con algo muy, muy personal, tú evidentemente vas poniendo límites, ¿no? Poner límites es enseñarles, mostrarles el terreno de juego en el que vivimos. Hay un terreno de juego en su habitación, un terreno de juego en casa, de juego no de jugar, ¿eh? sino el terreno de juego en general, de la vida. Entonces... Eh, Poner límites es una manera también de quererlos. Es una forma de expresar nuestro cariño, porque al, al poner esos límites le estamos dando herramientas para que se pueda manejar mejor en la realidad. ¿Sí? Y el respeto tiene relación con el límite, porque es una manera también de... en la medida en que es una forma de expresar tu, tu preocupación, tu cariño, tu amor, ¿no? dándole unas pautas. Es una manera también de respetar, ¿no? respetar su, su, su bienestar. Los límites, los límites, siempre que evidentemente se transmitan ¿no? con, con, con, con, con, con dulzura, con cariño, pero también con contundencia, los límites al final eh, le enseñan al niño ¿no? A, a manejarse ¿no? y eso tiene que ver con el respeto ¿no? de alguna forma ¿no? eh, es una de las eh, grandes tragedias de nuestros días la falta de límites de límites coherentes porque todo se nos escapa todo se nos desordena sin límites no hay orden sin límites no hay estructura entonces, hay, hay angustia y hay ansiedad por parte de los niños y las niñas que no, tienen, que no tienen límites. Y evidentemente que no los quieren, pero los necesitan. Y muchas veces, de forma indirecta, nos los piden. Muy importante poner límites. Muy importante. Eh, hablando de límites, Ruth nos había comentado que la sesión podía ser de una hora y media, porque igual a partir de la hora y media ya mm, es, es mucho tiempo ¿sí? para, para estar en este medio, digamos, eh, que es difícil también mantener la concentración, pero mm, como tenemos una segunda, una segunda sesión el martes que viene, nos gustaría... Si lo podéis escribir, sí, escribir y así nosotros nos vamos con esa idea, ¿no? Porque el, el, el chat acá lo podemos conservar, ¿no? Ruth, lo podemos, lo podemos guardar, ¿no? Lo que han escrito, sí, vale. Pueden hacer salas, sí, también. Sí, pero ahora no, ya no tenemos tiempo para hacer sala. ¿Tenemos media hora? Ah, ¿Una hora y media o dos horas? Hora y media, hemos empezado a las cinco y media. Ah, bien? son las seis y media. ¿Tenemos tiempo? Vale, tenemos sí, tiempo. Claro. Vale, vale, vale, vale. Vale, perfecto, tenemos tiempo. Pensé que estábamos fuera de tiempo. Vale, que no tiene límite, no, no tiene límite, no tiene límite. Vale, muy bien. Entonces, la idea es que, que a partir de un poco lo que hemos ido conversando ahora, ¿no? Y, y, y algunas reflexiones, ¿no? Que hemos podido hacer que. Eh, pudieseis en pequeños grupos durante 10 minutos 10 minutos eh, conversar ¿sí? compartir lo que os preocupa lo que os genera cierta preocupación o duda o inquietud en relación a la educación de vuestros hijos en relación a los comportamientos ¿no? que, que, que, que penséis que que, que, bueno, pueden, pueden, pueden necesitar, digamos, alguna intervención determinada por vuestra parte, ¿vale? Entonces, eso es muy sencillo, lo que os preocupa en relación a la educación de vuestros hijos, a su crecimiento, pero también lo que os puede preocupar en relación a vosotras, como madres o como personas. ¿Sí? Porque ese es un doble juego, ¿no? Lo que me preocupa de lo que me preocupa de mi hijo, ¿sí? ¿O en qué aspectos yo puedo incidir mejor, ¿no? Eh, ¿O actuar mejor? ¿No? Pero también, claro, hay, hay situaciones que nos afectan a nosotras, ¿no? Y a nosotros, como padres y madres y también como adultos. O sea que valen estas dos preocupaciones en relación al hijo, si lo miramos a él como alguien al que estamos acompañando en su crecimiento y preocupaciones que podemos tener nosotras, ¿no? Porque a veces las cosas nos afectan, siempre nos afectan, ¿no? Y a veces te está afectando de tal manera que te está creando demasiado peso, demasiado estrés, ¿no? Pa para hacerlo... Eh... Ruta ahora de forma aleatoria va a crear unas, unas salas y en esas salas eh, os vais a encontrar, a saber con quién os vais a encontrar, entonces os vais a encontrar con cuatro o cinco eh, mamás, papás más, entonces si queréis activar las, eh, las cámaras será seguramente de, de agradecer para cuando os encontréis, que os podáis mirar las caras. Entonces el funcionamiento sería el siguiente, os encontráis en la sala y una vez estáis en la sala eh, que haya una portavoz que recoja de alguna manera, que recoja todas aquellas inquietudes, todas aquellas dudas, todo aquello que en un momento dado os gustaría eh, comentar o resolver y a partir de ahí luego lo ponemos en común, nosotros lo recogemos cuando volváis a la sala común y a todo lo surgido, durante este momento, el próximo día le daremos le daremos camino y, y salida. ¿Os parece? Sí, Ruth, ¿Estamos, estamos preparados para, envi para enviarlos a saber dónde. Y ahora os enviaré a las salas. Informar que las salas eh, no quedarán grabadas, ¿vale? No me desgrabará la sala principal, que supongo que si ve me habré de quedar sola, ¿vale? Y a vos parnona no fuera de ten faremos set minutos. ¿Vale? Porque si no, sí que pueden entrar en fuera de temps para que temps TEMS a, a que turneo a la sala principal y con deia al Juanjo un portaveu que, que plantee las necesidades que han surtido como familias en aquel grupo para que las abordar a la propera sesión. ¿De acuerdo? Pues suerte y al valor y al toro, eso que dicen, no sé cómo se dice. Si surto tot ahora marcharemos a las salas y en 7 minutos, pues faré turno a la principal. Ah, ¡fins ara Bueno, sí. Doncs, si os sembla, eh, con que supongo que ha como un portaveu o, o de cada grupo, si os voleu, podeu hacer dos cosas. O obriu el chat y nos las temáticas o las necesidades que hagin surgido para la propia sesión del vostre petit grup de familias aunque qui os heu trobat. Y si no, pues os activeu el micro y ens las expliqueu y las recollint para que las pueda treballar a la propera sesión de Dimars Vilén. ¿De Tiempo. Mm, ¿Sí ¿si empiezo? Virginia, ahí sí. estás. Vale, han salido tres cosas. Bien. Vale. Eh, una, una es que... Dos hermanos, uno con carácter más comprensivo, que se adapta, eh, bueno, que se adapta, se conforma, y el otro que tiene un carácter más fuerte y en momentos es complicado hacer la balanza, ¿no? La duda es que hasta qué punto el que tiene el carácter más comprensivo puede afectar el día de mañana el que siempre acabe perdiendo, ¿vale? Segundo punto que ha salido es cómo trabajar los, los límites porque siempre cuestiona y cuesta llegar a un acuerdo vale y tercero, eh, trabajar la frustración se, se frustra, cuando se frustran o sea cuando algo no les sale bien se frustran muy rápido muy bien Perfecto, claro. Virginia, muchas gracias. Ah, pero tú tienes Venga, ya, me yo al lugar. Los en parlar también, bueno, que supongo que será un tema que es como para todos. El problema es las límites, es como parto de paras. Siempre a eso es un problema. Nos piedras en parlar también. De... Como educar, fe hacer entender a los niños de diferentes edades que, que, que no se estás discriminando cuando a un le dones más responsabilidades o ha hacer más cosas o menos cosas que los otros. con fe que no se sienten discriminados a la a l hora de tratarlos diferente. Y después también en hablado de la diferencia las diferencias a la hora de educar o de tratar un tema en concreto de dos pares. que muchas veces el bagaje que tenim cada ens porta a reaccionar de una manera diferente a un mateix moment y claro la abandonen no no puedes decir a la otra persona claro en cara en contra de lo que está bien o hasta haciendo en aquel momento. -hmm. Muy bien, María. Gracias. Oh, gracias. Muy bien, me esportan veus. Teníamos dos cuántos grupos teníamos eh, Ruth cinco doncs ens faltan ah, vale uh -huh. vale si algún mes algún grupo va a compartir o sí al gran grupo para ello por de portaveu, si voleu, no no lo hemos acordado porque ha con una mica muy el pero Valnaira, perfecta, sí. gracias. Vale, sí. vale. <laughs> muy uh, bueno, teníamos casa de, de de una familia de, que tenían dos nets y, y bueno, eh, no fan, un des, no no fajan el cuando y reñan y y que bueno, además está constantemente regañando ¿no? y eso, entonces, pues, bueno, eh, dificultó una mica, él está más dos. ¿no? las tres una otra en parla de, de una también una mica perfeccionista y que a mí yo le, le, le frustra no lo que es el, el no ganar siempre eh, una otra caso sería la timidez que no deis avanzar y, y bueno que no deis abrir ni ni volar no porque es tan eh, no en aquel chantín. y que de hecho algo mes no sé si la persona que está tal me eh, volvi algo mes porque eh, tengo tres cosas anotadas y eran cuatro. No sé si pueden complementar para no que busque de hora. Vale, se que igual no era Gaya importante. Vale. O igual ya le di dicho y. O igual ya está, Dita, sí. Pot ser. Vale, volve. Gracias, Naira. A Vale, Carmen, sí. Sí. Carmen, desde ese precioso lugar en el cual te hallas para envidia de todo el resto, ¿eh? Eso es ah, en el que me gustaría estar y de esa manera. Montas, ¿eh? Un por la tarde, ¿eh? Has visto, hay que aprender, hay que aprender. A ver. Eh... Yo he puesto en el chat mi preocupación, que se ha repetido varias veces, que es gestionar la frustración. Mi hija es muy, muy perfeccionista, quiere que todo salga bien y cuando algo no le sale bien, pues se frustra y sufre mucho. Es, eh, no disfruta de las cosas porque a veces no son perfectas. ¿vale? Eh, una de mis compañeras eh, le preocupaba cómo darle seguridad y autoconfianza a, a su hija. Que, que sea capaz de defender mejor sus opiniones frente a los compañeros y, y que gane confianza en sí mismo. Y, y el tercer caso era un bebé, bueno, bebé, los 16 meses bebé todavía, ¿no? sí. que, pues, que empieza a no hacer caso de ninguna de las maneras y que da igual si le dices no, no, no, pues a más le dices no, más intenta meter el dedo en el enchufe o cosas variopintas del estilo vale un poco pues cómo ayudar a, a eso vale vale muy bien Carmen gracias disfrutando de tu tarde maravillosa a, a tope Volve, <ríe> <ríe> <ríe> tení alguna algún otro grupo por aquí algún representante? Queda un grupo, un, un grupo más, ¿no? sembla que quedaría? Vale. Vale. Si, si el grupo no. Si no hay portambeu, si hay algún miembro de aquel grupo que, que. estigui y perdí la seva que ho faci ara Porque igual está esperando que haya algún portambeu que, que parli en representación de. Pero si no es allí, pues, sí, que... bueno, te, tení mal, el, el chat también. ya alta mm. información al chat. Ya estamos muy, al el chat. Bueno, tení feina, ¿eh? Sí. O propedía. Sí. Se que sí. Puse en deuda? Puse en deuras. ¿Algún deuda. ¿Algún deuda. Vale. Vale. Puse un deure. Eh, ¿qué, ¿Qué tal las deuras? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo portan los vuestros filos y fillas las deuras? Así, así, ¿no? Y, y nos atras como adultos, ¿cómo, cómo portamos las deuras? Claro. ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son los verdaderos deberes? Claro. Eh, los deberes están relacionados con los derechos también, ¿no? Porque todos queremos derechos. Nuestros hijos también quieren derechos, todos sus derechos ah, y los deberes. Bien, 15 15 horas podían podían posarse así. Bueno, ya ya que paralem de la educación positiva, ¿no? Y en teoría yo que es positivo es yo que que fem, no de manera, digamos, fluida y teniendo la sensación que esté en fem y que tenga una consecuencia positiva en el nostra como como para guimara y, y también a mal creyement del nostre fill de la nostra filla una mica putes el deura podrían ser pensar o conectarse en aquella aquellas situaciones no o en aquellos momentos on tú como amara tienes tens la sensación de que estás fen fe un, fen una intervención no en lo cotidiano a mal que sí una intervención que No sigue perfecta porque yo es imposible, pero a la que tú hayas quedado muy satisfecha, que hayas quedado di mira, yo creo que hubo efecto. He ¿Sí? ¿Senten? ¿Senten? Según que tuve muchas cosas, bus vosotros, un mireo al mirai y un reconoce como amaras que están en intervenciones o acompañan de manera positiva, sí, normalmente, normalmente siempre sur a yo quien falta, a yo o no arribo, o hay yo o tengo problemas o tengo dificultades, ¿Vale? Pero aquí esta es una parte y hay una otra parte de la relación a los tres fields o de la relación a unos otras como amaras, que es una parte mmm, on o en STEM Fenles bastan B. ¿Sí? ¿Senten? ¿se ¿Vale? A las horas también es importante unar si conta de yo, porque si nosotros nos altres FICATs, no me dejan yo que no, no valoremos en B de nos altres ¿no? a yo, en de mirar las dos partes. A las horas al Z, sería, pude mirar aquella parte del que yo fallo como Amara. Que cree que está en la línea del que yo voy o que está B. ¿No? A yo. Aquí son complicados. Aquí es deuda es muy complicado. Si os pregunto o si, si pusen con deuda, fue un yistat de todas las cosas que no acaban de funcionar, yo surt, surtirá un, un listat, ¿no? espontáneamente. El kitap del total que funciona bien. Sí. Si, si necesité un mes de un fui, andaban. cap problema? Entonces, volvemos, fins eh, aquí. Eh, esperemos que haya a cumplir algunos de los objetivos que teníamos para esta tarde. Un era intentar pasar una zona agradable y la otra es que fos, que fos útil. Esperan poder nos ver la propera, molt mucho mol la vostra presència y convidar-vos a no només mes de deures, sino recordar cada dia de somriure com a mínim, cinc cops al dia, com a Muchas gracias moltes gràcies i fins dinen. Ruth, si vos de alguna manera, tu mateixa. Muchas gràcies a tothom per l'assistència i ens veiem dimarts vinent. Ens trobarem al mateix y i al igualment us ho recordarem el dia d'abans per correu electrònic per si de cas pista que aquest anyes. Gràcies a tothom.